E, igual, gente, es un nuevo video. Yo os traigo un vídeo de un turno. Estamos aquí en el servidor de LC y hoy vengo a traer más que nada un pequeño vídeo informativo. El cual, bueno, creo que era necesario porque la verdad es que he estado, pues, últimamente eh, subiendo muy pocos vídeos. He estado, además, pues, bueno, cada vez que subía un vídeo, pues pod podía pasar 3 semanas, 4 desde el último vídeo bastante tiempo ¿no? y se debe a que bueno eh, he estado bastante ocupado haciendo cosas de universidad y demás aunque esté en la cuarentena pues tengo un montón de cosas que hacer eh, he estado de todas formas también en algunos proyectos de, de un turnet y pues no he tenido demasiado tiempo para para lo que sería eh, ni ni traer vídeos ni, ni nada por el estilo sí que he grabo alguna que otra war que a lo mejor subo en algún futuro no lo sé las tengo por ahí guardadas y la y pues que os la traiga pero mmm, de eso no va a tratar el vídeo de hoy hoy vamos a hablar de el descanso que me voy a dar de un turno voy a estar un tiempo ausente sin traer muchos vídeos subiré de vez en cuando algo que tenga por ahí grabado pero yo lo que es eh, jugar en este tiempo no, no voy a jugar sigo muy ocupado con cosas de con cosas de la universidad sigo muy ocupado con todo tipo de de proyectos y demás y no no tengo tiempo para para grabar vídeos ni nada eh, también deciros que el clan pues también se va a dar un descanso no respawn sigue con su LC Latan que bueno por ahora aún hay gente y en lc españa pues nos hemos quedado por ahora eh, guantes eh, tortuga de piquillo vale eh, ya veremos cómo avanza a lo mejor no lo empezamos desde cero no lo sé no lo sé eh, otro miembro del clan de lc pues se han se han movido a otro clan han hecho otro clan o, a, o han dejado de jugar y pues bueno es una nueva etapa simplemente voy a, voy a tomarme un descanso eh, voy a voy a estar ocupado en otras cosas y bueno, pues siempre intentaré traer algún que otro vídeo para, para bueno, para que el canal realmente no, no muera. Eh, otra cosa que quería deciros es que el, lo que vendría a ser este servidor que ha estado abierto durante más de un mes ha estado abierto, creo, bastante, bastante bien, eh, han ocurrido un montón de cosas. El servidor ha estado bastante abierto, en plan, bastante lleno durante mucho tiempo eh, estábamos 24-24 casi siempre pues vamos a... vamos a cerrarlo, porque se acaba... se acaba el mes, no lo renovamos y ya en un futuro pues cuando vuelva cuando te tenga el torneo que quiero hacer y demás eh, terminado, pues probablemente eh, consiga otro host eh, usaré ese host para el torneo y ya pues puede que, que vuelva a reabrir esto. Pero mientras tanto... Eh, mientras tanto no. Mientras tanto vamos a dejar las cosas como están. Eh, quiero enseñaros un poco cómo, cómo va a ser, ¿vale? <coughs> El torneo va a ser en un mapa así, ¿vale? De pay. Va a ser un pay arena. Eh, por equipos, el agua, como podéis ver, está quitada para que no haya eh, campeos eh, de costa. Eh, pondré por aquí algunas otras barricadas y demás. Y pues eso será de en equipos. Será en equipos. Eh, la primera semana que, que haga de este torneo probablemente no tenga ningún premio. Y más adelante en las otras semanas. Eh, sí que tendrán, eh, intentaré contactar con Nelson a ver si puedo para, para ver si me puede proporcionar alguna recompensa eh, para daros no lo sé, lo intentaré, si no pues, pues tiraré de mythicals o de lo que sea eh, aquí estáis viendo que bueno, he bajado, he bajado el barco este y he dejado ahí como una pequeña subida eh, por aquí igual, para que se puedan subir por aquí y se pueda hacer de fácil eh, tengo que tengo que seguir toqueteando el mapa tengo que seguir modificando cositas he dejado algunas zonitas de agua aunque sean pocas eh, para que bueno para que parezca que está seco pero no totalmente seco porque si bajaba más el nivel del agua pues eh, quedaba feo y bueno y pondré armas no las que suelen salir en el en plan aquí que suelen salir los objetos aquí y y hasta no Pondré armas por aquí y serán diferentes. Porque <coughs> hay armas que están muy chetadas y quiero, quiero cambiar, ¿no? Quiero, quiero poner armas que, que hagan que nunca estés en demasiada ventaja con otro y que solo se use un arma, sabe Que haya diferentes armas que se usen. Y pues nada, eh, el torneo no va a tener caída de bala, ya que la caída de bala en este juego está muy muy muy muy mal hecha está fatalmente hecha y como está tan mal hecha pues eh, me parece irreal jugar con caída de bala así que eh, yo lo voy a adelantaros que va a ser eh, sin caída de bala y otras cosas que ya veréis en el futuro para que esté más balanceado y no sea tan fácil matar porque en un turno ya no sé si lo sabéis pero como pilles a alguien por la espalda eh, y tengas tercera persona sin caídas. todas esas pecas, hasta con caída eh, es muy fácil muy fácil matar y muy fácil deletear, así que que tengas posibilidades de defenderte ya, ya iré informando más adelante por ahora lo vamos a dejar así, vamos a dejarlo como estáis y os iré informando de nuevas cosas, también el proyecto este que estoy haciendo dentro de relativamente poco voy a intentar subir un pequeño teaser para que veáis de a qué me estoy dedicando lo que estoy lo que estoy intentando hacer y, y nada y, y no mucho más yo espero que haya gustado este vídeo eh, si queréis más vídeos de un turno ya sabéis darle like y yo os lo traeré eh, lo dicho voy a estar ausente por cosas de pues eso es el proyecto eh, universidad y tal pero bueno voy a intentar traer traer algún que otro vídeo cuando pueda Así que no mucho más, espero que os haya gustado este vídeo, si queréis más vídeos, dadle like y yo os lo traeré, aquí voy a dejar este capítulo costado, y adiós.